Estamos de rodaje de la goma nueva de Dunlop. La verdad es que es una maravilla este modelo. ¿eh? Se nota la... de verdad, ¿eh? se nota un montón el cambio de la goma. La moto desde el minuto cero, mucho más ágil, incluso en ciudad, ya aluciné hasta llegar a casa. Y hoy, nada, llevamos 10 kilómetros y aquí estamos. ¿Vale? La medida es una 180 Sport Smart TT homologado para irte a la isla de Man, si quieres chicos eh, de los cuatro tops que hay de Dunlop, este sería el tercero vale? y la verdad es que me estoy quedando alucinado, aparte que es bonito me estoy quedando alucinado de, del rendimiento que me está dando los primeros 20 kilómetros. bueno, el neumático Neumático nuevo llevo los surcos Que te permiten la ventilación Que se van moviendo y dilatando Por lo que he estado leyendo Y para los que os guste Un buen agarre Y de vez en cuando Pues meteros en un circuito O simplemente Ir por carretera Un poco Alegre un gran, gran, gran neumático. Desde el minuto uno que cogí la moto por ciudad, eh, pareció una scooter. Dije, hostia, digo, si la moto <risa> baila sola, tío. Gira mucho. Ahora genial. Y la verdad es que da una confianza, ahora que llevo 20 kilómetros, fijaros en curva, dando gas sin problemas sin problemas yo es un neumático que nunca lo voy a llevar quizás al límite límite pero me da un plus de confianza para mi manera de conducción y que las cosas nuevas molan un montón es súper redondito, cuando lo montas y lo, lo ves en la llanta y dices ¡WALA! Pero si este neumático... parece de circuito Sí, la verdad es que tiene una pinta que te cagas Pero después, en carretera, estoy viendo de que es hiper, blando no, hiper chicle <ríe> Si alguien tiene experiencia con este neumático, que me cuente sus impresiones Así sabré de qué mal tengo que morir pero, hey, de momento me estoy, de verdad, súper contento, tío. Me costó decidirme mucho, eh, por el tema de los neumáticos. Pero bueno, gracias por todos los consejos, eh. Y al final, este hubo una cosa que me llamó la atención. Eh, puedes aumentar un 24% la superficie de contacto en el asfalto si bajas las presiones de la rueda entre 1,5 y 1,9 y si no recuerdo mal o sea que es un neumático que en teoría te permite ir las presiones desde 1,5 a 2,9 2,9 para ir cargado 1,5 para meterte en el circuito a saco de destroyer y aumentarás la, lo que es la superficie de contacto David, si estás viendo este vídeo, eh, tío, tú este neumático no te sirve, porque a ti te dura nada y menos A ti te dura un fin de semana este neumático, chato ¡Hola, tío, cambia el sentido acelerando aquí Muy bien, muy bien, señores de Unlock, felicidades, eh habéis hecho un neumático puta madre